más cifras y el signo zodiacal y aquí está el resultado ganador mucha atención 7 6 2 9 del signo piscis verifiquemos juntos el resultado ganador 7 6 2 9 del signo piscis 76 29 del signo piscis delegado de Coljuegos es correcto el resultado